hola qué tal mi gente bienvenido a la parte número 2 de este proyecto de cómo hacer un currículo vitae. si no han visto la parte número 1 le voy a dejar el enlace en la descripción del video así que vayan vean la parte número 1 y luego regresan aquí a la parte número 2 actualmente nosotros nos quedamos en la parte número 1 en la columna izquierda donde ponemos los contactos la dirección el idioma hobby datos personales de la persona ok ok simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir el nombre verdad emiliano castillo fuente licenciado en sistemas y tecnología bien entonces vamos a insertar cuadro de texto y vamos a dibujar un cuadro de texto y vamos a dar un clic dentro y vamos a escribir el nombre ok ahora vamos a editar ese nombre simplemente lo vamos a dar inicio vamos a seleccionar el tipo de letra que es switch 721 la vamos a poner más grande Podemos poner la 20. Vamos a ver. Bien. Entonces debajo de eso vamos a poner la ocupación de la persona. Insertar. Cuadro de texto. Dibujar cuadro de texto. Y vamos a parar exactamente debajo y vamos a dibujar. Y vamos a escribir licenciado en sistemas y tecnología. Más hacia arriba. Eliminamos los bordes, seleccionamos, nos vamos a formato, contorno de la forma, sin contorno. Lo mismo arriba. Formato, el contorno de la forma sin contorno. Ok, bien. Entonces vamos a poner un poquito más derecho. Entonces, Emiliano Castillo Fuente, la ocupación, un poquito más hacia arriba. Ahí está bien. Entonces ahora vamos a insertar un, un texto. Vamos a dar de nuevo insertar. Cuadro de texto. Simplemente un cuadro de texto. Ese cuadro de texto te van a poner una pequeña descripción de lo que ustedes son y de los objetivos que quieren lograr en la empresa. Yo aquí tengo un ejemplo que yo copié. Ustedes se pueden más o menos guiar de ahí si les interesa. Borro esto. Vamos a subir hasta aquí, hasta ahí. Bien, ahora nosotros tenemos que dibujar esos esas tres cositas que dicen formación académica, experiencia laboral y referencia. Vamos a dibujar esas figuras. Yo voy a venir aquí a insertar y le voy a dar a, en la parte de la sesión de ilustraciones donde dice formas y en forma nos vamos a ir a donde dice flechas de bloque y aquí seleccionamos pentágono, dibujamos el pentágono que llegue, ¿verdad? Por lo menos que llegue hasta donde está, que por, se vaya toda una línea horizontal que llegue hasta ahí y luego de eso tenemos que darle un color, el color que le vamos a dar es el mismo de la columna izquierda, azul, ¿verdad? vamos a estilos de forma en la flechita de abajo y seleccionamos el color azul luego de eso tenemos que insertar otra imagen y le vamos a dar a forma otra vez y en formas no vamos a ir donde está al lado del pentágono que dice cheurón y ahí vamos a dibujar el cheurón bien ese cheurón tiene un color negro brilloso entonces nos vamos a de nuevo le damos a formato estilos de forma la flechita hacia abajo y seleccionamos el negro más brilloso yo en mi caso voy a seleccionar este último y ahí está. Entonces, el ancho, perdón, la altura de esta figura. Aquí tenemos la, las dimensiones. Aquí me dice 0,87. Es la altura. Y el largo total es 12,3. Entonces, aquí vamos a dejarlo ahí mismo en 0,87. Y esta figura, la negra, seleccionamos. Si se fijan, también tiene 0,87. Entonces, esa figura por default ya están alineadas. Si no están alineadas, ustedes la seleccionan y la mueven aquí. Entonces. En el teclado, ustedes le van a dar a la, a la flecha del teclado hacia la izquierda, ¿verdad? Para que la figura se mueva un poco y se mueva de manera horizontal y no tengan que estar moviéndola tanto. Vamos a dejarlo ahí que ahí se ve muy bien. Ahí se encuentra bien. Vamos a hacer lo siguiente. Esa figura, nosotros, como son dos figuras, la negra y la azul, vamos a convertirla en una sola para que se nos haga más fácil desplazarla. Ok, simplemente nos vamos a la imagen, ¿verdad? Vamos a convertir esa dos imagen en una sola. Seleccionamos aquí el azul voy a presionar la tecla de control y vamos a seleccionar la otra imagen. Simplemente con las dos imágenes seleccionadas, yo voy a dar clic derecho y le voy a dar a agrupar. Y ya ahora son de las dos imágenes, se convirtieron en una sola de manera que yo la puedo mover como si fueran una. Qué vamos a hacer ahora? Vamos simplemente a copiar. Vamos a dar clic derecho, copiar. Y pegar simplemente lo pueden hacer con el teclado control C y control v Vuelvo a control v de nuevo para pegar. Y ya tengo mi otra imagen. Bien. Vamos a bajarla. Vamos a poner esta aquí. Mientras tanto. Vamos a hablar un poquito más hacia afuera. Ok. Vamos a dejar esa ahí. Y después la arreglamos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a insertar un cuadro de texto. Cuadro de texto. Ok, si nos vamos al currículo original, nosotros tenemos aquí la formación académica. Tenemos 2001, 2006 y tenemos 2013, 2017. La parte de arriba representa bachillerato, la otra parte representa la universidad. Pusimos fecha de comienzo y fecha de terminación 2001, 2006. Y entonces ahora vamos a proceder a copiar lo, el bachillerato que nosotros hicimos, si fue un bachillerato técnico, comercial, lo que sea que hayamos allá. Hay Ok, ahora entonces nosotros le damos por lo menos dos o tres veces espacio y copiamos. Tecnólogo informática y bachiller técnico. Bien, perfecto. Ahora debajo de eso vamos a poner la institución, pero primero vamos a insertar un cuadro de texto, dibujar cuadro de texto, un cuadro de texto aquí abajo. Bien, entonces vamos a dar un clic dentro y entonces vamos a copiar la institución. En mi caso yo lo estoy pegando, pero ustedes lo copian en lo mismo. Yo para ganar más tiempo, un poquito más. Y entonces ahora tenemos que eliminar ese contorno simplemente seleccionando la imagen. Nos vamos a contorno de la forma y le damos a sin contorno. Bien, ahí está bien. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí la imagen, el número lo vamos a poner más grande. Nos vamos a inicio. En inicio seleccionamos nuestro tipo de letra favorito que fue el que yo seleccioné. Se va a poner negrita y vamos a darle un colorcito parecido al azul que nosotros estamos trabajando, que se parece mucho a ese que está ahí. Y ahí tenemos ya nuestro azul. <ríe> entonces simplemente vamos a alargar un poquito más hacia la izquierda que no me caben las letras. Ok, ahí está bien. Vamos entonces alargamos esta aquí. Bien. El nombre de Emiliano. Ok, entonces ahora nosotros vamos a... Vamos a organizar, esto vamos a ponerlo un poquito más hacia arriba. Ok. Entonces vamos a poner ahora la otra institución. 2013-2017. Vamos a darle Enter. 2013-2017. Vamos a seleccionar el mismo formato. Copiamos aquí, le vamos a copiar formato y en copiar formato. Ahí está. Entonces ahora vamos a poner... Aquí vamos a copiar la carrera de nuestra universidad. Copiamos, ok, y luego el nombre de la universidad en la cual ustedes estudiaron y al final le ponemos las iniciales. Entonces primero tenemos que insertar un cuadro de texto, dibujar cuadro de texto, damos clic adentro y ahí copiamos entonces el nombre de nuestra universidad. Ok, hasta ahí vamos bien. Ok, en, vamos ahora a eliminar el contorno, simplemente le damos formato. Y aquí queremos contorno de la forma, ninguno. Entonces eliminamos contorno de la parte de universidad. Simplemente por poner aquí esta parte que dice formación académica, ustedes dan doble clic en la parte azul y escriben formación académica. Recuerden que las palabras acentuadas se presiona la tecla que está al lado de Enter, el que es de la doble comilla y seleccionan la vocal. Aquí lo mismo, hacemos doble clic y copiamos y abajo en referencia también hacemos doble clic y copiamos la palabra referencia. Esa palabra tiene un formato de sombreamos y si nos vamos aquí a inicio, cuando sombreamos, dice cuerpo calibrí y tamaño 14 y color blanco. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente aquí vamos a hacer un cuadro, insertar un cuadro, ya ustedes saben cómo se inserta y aquí vamos a poner la experiencia laboral. Ok, copiamos la fecha y aquí vamos a poner el nombre de la empresa y vamos a poner la posición que nosotros ocupamos en dicha empresa. Ponemos nombre de empresa, tú ves ese palito que está ahí, se escribe alterna 124. Entonces simplemente la fecha, queremos el mismo formato aquí arriba, sombreamos, copiar formato y sombreamos la fecha y ya tiene el mismo formato. Bien, esas letras son times new roman tamaño 14 entonces ahora vamos a poner alguna de las tareas que nosotros realizábamos en dicha empresa ok ahora vamos a dibujar otro cuadro de texto simplemente vamos a insertar cuadro de texto dibujar cuadro de texto vamos a dibujar un cuadro en el cual nosotros vamos a copiar las diferentes asignaciones que hacíamos en esa empresa de manera breve recuerden ok yo lo copié pero ustedes lo van a copiar Bien, yo estoy... Ustedes lo van a digitar en el teclado. Simplemente yo lo estoy copiando para ahorrar tiempo. Entonces, simplemente quieren esos punticos negros. sombrean el texto y se van a inicio. Y en inicio, en la sesión de párrafo, donde dice viñetas, seleccionan la viñeta, el puntico, le dan un clic y se aparece el punto. Ok. Las demás experiencias laboral de las otras empresas, simplemente yo voy a pausar el video y le voy a dar a copiar. Porque no hay que estar repitiendo lo mismo. Ok, entonces ahora vamos a hacer simplemente yo lo que hice fue que copié bien Ustedes en el caso de ustedes te van a poner la diferencia empresa que ustedes han trabajado deben poner por lo mínimo tres si no han trabajado en tres por lo menos pongan dos ok y la ponen en orden arriba la primera después la segunda y después la tercera yo simplemente copié para ahorrar tiempo y que el video no sea tan largo repitiendo lo mismo vamos a hacer ahora la sesión de referencias laborales si nosotros nos fijamos aquí en referencias laborales yo puse dos referencias laborales entonces yo voy a insertar aquí dos cuadros de texto entonces vuelvo a mi dibujo y inserto dos cuadros de texto. Insertar, dibujar cuadro de texto. Simplemente vengo que tenga la misma esquina. Ahí yo tengo un cuadro de texto. Ok, dentro de nuestro cuadro de texto nosotros tomamos, copiamos lo siguiente. Ustedes lo van a copiar, pero ya yo, yo lo tengo copiado. Recuerden que es para ahorrar espacio y tiempo. Van a poner el nombre de la persona en negrita. ¿Verdad? Tiny Roman, tamaño 12. Y le van a poner debajo propietario y gerente en Caribbean Tours. Que eso era la posición que ocupaba esa persona. Luego el teléfono de esa persona. Teléfono en negrita. El teléfono y abajo van a poner el email. Entonces simplemente ustedes van a copiar ese cuadro y lo van a poner al lado. Control C copiar. Y control V para pegar. Si se fijan. Lo vamos a arrastrar. Simplemente al otro, simplemente lo que van a hacer es cambiarle todos los datos. Ok, entonces hasta aquí este currículo. Cualquier pregunta me la pueden dejar en la descripción del video y espero que le haya servido de mucha ayuda. No olviden suscribirse y darle a like.